¡Presabilidad! ¡Pamá! ¡Si eso la fecha, queremos lograr! ¡Si escuela segura la queremos lograr! ¡Que se será! Sí, sí, sí, sí. ¿En serio? Eh, qué placer. No sé, mira, ese lío, ese eh, pendejo. Es Qué grande. Che, nos vemos, dale. Placer. I'm <laughs> Okay. Hey. Fuerzo y castigo a todos los responsables, materiales y políticos. ¡Mónica Jara! Estaba la batería. Solidaridad con sus familias y sumarnos al pedido de justicia y exigiendo juicio y castigo a los responsables. También exigimos mayor presupuesto para educación y salud, porque entendemos que son los hijos e hijas de las trabajadoras y los trabajadores quienes asisten a las escuelas públicas y los que nos atendemos en los hospitales públicos. No podemos permitir que en la provincia de Vaca Muerta ocurran más muertes obreras. El Gobierno responsable, Mónica, Mariano y Nicolás, presente, textil traful de buen, bajo gestión obrera. Muchas gracias, compañeras. Ya. Justicia y Escuelas Seguras. Hace un año, los y las trabajadoras de la educación de todo el país. Discutíamos con los gobiernos provinciales sobre las condiciones que eran necesarias para volver a la presencialidad en el segundo año de pandemia. Entre mayo y julio de 2021 se vivió la segunda ola de contagios y se lamentaron cuantiosas víctimas. En el caso de Neuquén, la ocupación de las camas de terapia intensiva en los centros de salud, tanto públicos como privados, llegaba al 100%. Por eso, desde Aten, impulsábamos la continuidad de las actividades virtuales para evitar nuevos contagios que no tendrían lugar para su atención. Sin embargo, el gobierno de Omar Gutiérrez, a través de su ministra de Educación, Cristina Storioni, impuso un proceso de retorno apresurado como derecho de las familias y para que no se repitan y nuestras escuelas y edificios públicos sean lugares seguros para todos y todas a un año a un año del hecho decimos justicia para Mónica Mariano y Nicolás escuelas seguras la corrupción mata Omar Gutiérrez es responsable. Tony Cara! Presente. Mariano Spinelli. Presente. Nicolás Francés. Presente. Siempre, ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Ahora compañeros y compañeras, con la presencia, como decíamos, en esta jornada de Pablo y movilización provincial, más de 15.000 compañeras y compañeros, iniciamos de esta manera este acto, a continuación...